Bueno, mirá, a mí me gusta la fotografía, saco fotos, cuando bichos andan dando vuelta y lo que sea. Al soplador no le encontré la foto donde la tengo. Pero sí, es un soplador regenerativo, se llama. Son los sopladores, en este caso la, de, lo de Miguel la probamos a ver funcionando, es un soplador de tres cuartos de trabajo, una y así, tifásico, que tiene capacidad de trabajar las 24 horas si uno lo quisiera estar trabajando. Eh, diseñarlo y conseguirlo fue un problema ¿Por qué? Porque no podemos oxigenar con un compresor de pistón normal Un compresor de que nos venden en una ferretería, Porque el compresor tiene aceite ¿sí? Y en el proceso de pasarlo al tanque El tanque inyecta Primero el compresor lo reventaríamos en muy poco tiempo Porque el compresor levanta presión y baja Levanta presión y baja ¿sí? Y lo gastaríamos a los pistones rápido. Este es un, un motor con un ventilador interno Que... Eh, y sufre el aire. No, no, no, hay, eh, no hay rozamiento, por lo cual no necesita ser lubricado, entonces nos da aire en volúmenes muy grandes, estas piletas son 200 metros cúbicos a 200 milibares, por lo cual es suficiente para volver la, la columna de agua que tenemos ahí y, este, y aportarnos en forma constante con los el boteros. El, el aire necesario por eso tenemos los valores de, la, de, de, de las distintas piletas que mostré ahí digamos estamos bien, estamos... el sistema está funcionando bien más allá de que hay un problema de distribución que habría que cambiar diámetro de cañería para poder equilibrar las presiones pero bueno, eso es ya ir eh, a en, en el rango de que llevaba, digamos, sí. bueno, que un mínimo, digamos, máximo mínimo de ácido y máximo de gramos para ese agua daba esos valores Sí, puede variar sí, pero Dios, vos recomendarías aplicar en el medio o sea que... y uno cuando, o sea que... uno cuando trabaja en esto, trabaja, trata prácticamente de apuntar a, a la mitad porque eso te da la movilidad hacia ambos lados ¿sí? pero sí, o sea buscaría un rango medio dos eh, sí. preguntas más relacionado. vos para dijiste que para bajar el pH utilizás ácido fosfórico Sí. fosfórico, no fosfórico un poco, porque la cantidad de bicarbonato que hay es muy grande y el fósforo de... primero, estoy desbalanceando si uso fósforo solo ¿sí? Y el fósforo es el más caro de los ácidos. Estamos hablando de un millón de 20 litros, está en 2.600 pesos contra 1.800. Un ácido Claro, Perdón, pero... el más barato de todo es el ácido sulfúrico, pero es el más peligroso. Por eso ni lo recomiendo. Bueno, pero en lugar de eh, sulfúrico o sulfúrico, ¿qué pasa si utilizas cítrico? Sí que se utiliza como para eh, consumo Bueno, eh, Antonio cuando le contaba anoche cuando reunimos anoche con él y le contaba esta situación le dice, ¿por qué no se ha sido así? La verdad cuando volví de la reunión con él me puse a buscar los mil equivalentes que aportaba los equivalentes gramos que estaba aportando y no son especiales no lo sé nunca porque yo tenía un preconcepto de que es que iba es un ácido débil que no iba a poder eh, trabajar. Pero a mí no me importa si es un ácido débil o un ácido fuerte. Eh, me importa los mil equivalentes que me aporten para neutralizarlo. ¿Sí? O sea, todavía.. No, ahora entendemos que la verdad me, me, me lo dejó contar con Antonio, así que claro, tengo que trabajarlo el tema. Eh, eh, sí, allá ya. Cuando usted quiere incorporar oxígeno, lo sí, que da ¿verdad? Sí. ¿Usted quiere incorporar el, el oxígeno o, o las partículas de oxígeno? El... aire. ¿Aire hay. más? hay. Tenemos 22, 21, 22%. De no moléculas de oxígeno en el agua. No, no, sí, hay sistemas que pueden llegar a hacerlo, pero eso es carísimo. Hay que tener ahí. Y en forma de difusión con difusores, no, no, no, tampoco, porque tampoco lo necesitas ventilando con aire atmosférico lograr los niveles óptimos. Efectivos. ¿Y, y el pH ideal para la rúbrica, por eso, y el pH ideal tiene que estar en, en alrededor de 6, ¿No? si manejarte ahí es muy finito, pues... en realidad entre 5, 5 y 6, porque trabajando con NTA, si trabajas con NDTA, que es la otra molécula. Esa es estable en casi todo el rango de FH, alrededor del 90% de, de, de estabilidad tiene la molécula. ¿sí? Para hierro siempre hablando, ¿no? En cambio, en el, el, el sé, lo voy a dar el nombre comercial, el fetelón o el de Yara eh, no me acuerdo cómo se llama, el, el, el, el, el, el, el, el que viene, los microelementos que vienen del pago de Yara los dos son lo mismo, distintas marcas comerciales, pero el problema se te da igual, lo ¿sí? que está generando el problema no es el, el elemento nutritivo que va a necesitar para la planta es la molécula, el, el quedante que tiene adosado al elemento para que lo lleve hacia la planta ¿Sí? eh, eh, ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Pablo, yo soy uno de los administradores del, del grupo Loco por la Hidroponía una comunidad de Facebook bastante concurrida eh, con muchos debates y ese tipo de cosas y la verdad, bueno, primero el nombre de los que hablamos agradecer a Insta esta, esta convocatoria que es lo que decías vos, a que hace falta que entender una red de diálogo casi permanente para todo lo que vos hablaste, ¿no? Insumos, conocimientos y demás. Pero un debate que se dio hace un poquito atrás en el grupo que ahora que tenemos expertos, incluso también nuestros amigos de España, eh, era si había algún tipo de estudio eh, algún tipo de análisis sobre cómo influye la toxicidad de los productos usados, por ejemplo el PVC o los nylons o, eh, sobre las plantas y los cultivos al momento de la absorción de esos tóxicos, de los bencenos, los estalactos, los, los distintos, eh, las distintas sustancias que sudan o exudan el PVC, por ejemplo, los caños de del los de NFT hacia las plantas y si eso llega o no al consumo humano. Todo va a depender del tipo de plástico como el que esté hecho. Hay plásticos que son grado alimenticio y plásticos que no. Pero digamos la, la mayoría de las canaletas, usamos todos los... No, el BBC, como son todos para conducción de agua, son para conducción de agua, que nosotros estamos en eh, agua de riego o agua para hacer sistema de, de agua, de agua montable de red, ¿sí? son productos de producto plástico o plástico de un grado alimenticio. Pero el PVC es un grado 3 y el grado 3 está prohibido para el, el grado alimenticio. Sea, digamos que lo que es el PVC es justamente uno de los que tiene más exudación. De hecho está trabajando en algunos países sobre la prohibición de uso de, de conducción de agua por ser justamente un desprendedor de la dolor. El tema no, no algunos estaban hablando de cambiar empezar a modificar las canaletas con los la... otros materiales más amigables a la, a, la, a la salud humana por eso se lo digo con inquietud fue un debate no, perfecto, muy importante eh, incluso en el, en el sistema del de, de NGS también cómo afecta, si sí, hay estudios capaz que la planta no absorbe esos venceros claro, sí, o sea, oh, no, no absorbe las no. mediciones en la planta Claro, por eso lo tiene como debate. Nosotros estamos tratando de alimentar de... la posta como dijo Waldo, de Adolfo, cuando no, no se sé, jubiló. Yo llevo poco tiempo, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro años con esto, sí, mucho de horticultura. Y la verdad es que es un mundo apasionante. No es complicado, tiene sus cosas, pero bueno, eh, hay que tomar todo. A ver, parte de esto, esto es el pH es una cosita así que te modificó, se te abrió en 5 o 6 y esas otras, viste. Bueno, es un montón. O sea, tenés que. Que en el suelo uno no lo ve porque el suelo es un bar, te permite, como dijo el ingeniero hace un rato, que eh, te permite, te perdona todo, el suelo te perdona todo. Pero nosotros en el manejo que estamos haciendo hoy el del suelo lo estamos destruyendo, bueno, vamos, vamos a seguir, bueno la última y seguimos eh, el sistema NFT para oxigenar la solución una no vez se utiliza eh, agua oxigenada, pero para raíz flotante no es recomendar por la cantidad de agua. No solo por la cantidad de agua, sino porque estás quemando la raíz materia orgánica. Sí, sí, sí. La va a estar quemando. ¿Pero ese es disuelve Sí, sí, sí, pero te oxida, en el proceso te oxida, te oxida todo. Por ejemplo, el ozono es otra molécula que vos podés utilizar, el O3, si se descompone dentro de. oxida la materia orgánica y se oxida y se libera como oxígeno, que está oxigenando, se levanta las raíces. Es un oxidante fuerte, se quema lo que quema. la materia orgánica está la quema. Bueno, le agradecemos por sí y está, que se llama hidropócrina en la educación con Leonardo Pérez que es director del centro de formación de la de ¿Cómo? Sala, ¿cómo? Sala de Varadero, es profesor de matemáticas tengámosle paciencia porque se enamoró de, de los cultivos hidropónicos pero es profesor de matemáticas docente del año 2002 en la institución y a partir del 2017 con un grupo de profesores que lo está acompañando acá armón y por el Cultivo Sin Suelo en la Escuela Agrotécnica y la idea que, que queremos con él es compartir la hidroponia educativa. Bueno, muy buenos días a todos, gracias Juan En realidad arrancamos este año con este proyecto institucional eh, Primero, antes que nada, queremos presentarles nuestra escuela. Eh, somos de Varadero, de la ciudad de Varadero. Está distante acá, 30 kilómetros. Somos vecinos con San Pedro. Siempre nos, nos hemos peleado y enfrentado todas las disputas. Había para de ver, pero con los mandos nos llevamos bien. <risa> normales, bien. Eh, un videíto de tres minutos nada más para que conozcan la historia de nuestra escuela, es parte de un legado de una donación que hizo don Arturo Figueroa Sala en el año 1931, a través de su testamento al arzobispado de la plata, con el cargo de que ahí, en ese campo, se construyera una escuela agropecuaria, que el fruto de ese campo, la producción de ese campo, sea para sostener esa escuela. ¿Eh? Esto fue allá por 1931. Tres minutitos. constituido por personas honorables y argentinas que por la corrección de sus procedentes son las más indicadas y cumplir todos sus alegros a la Fundación Arturo Figueroa Salas y a sus autoridades para llevar adelante una escuela que pudiese expresar de la mejor manera ese gran proyecto educativo que soñara Don Arturo. Se inicia así la construcción de este moderno edificio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados dotado de una funcionalidad y tecnología a al de Don Arturo y a los tiempos actuales los modernos métodos utilizados para su construcción seguía unos minutos más eh, fíjense que don Arturo Figueroa Salas murió en el año 30, 1931 recién la construcción de la escuela el de cumplimiento del legado en el año 2001 70 años después eh, la mujer vivió hasta el año 60 por eso no hasta que ella no falleció y donó su parte a la subispada de la plata recién ahí se empieza a cumplir eh, que el arzobispado se hace, eh, toma posesión de ese campo. Ese campo es, son 3.900 hectáreas en la ciudad de Varadero, de las cuales son 3.000 hectáreas productivas, hay agricultura como vieron en el video, hay un campo que es el único campo que ha quedado en la región, que es de la Fundación Salas, que en los peores momentos de del arzobispado lo sostuvo por una cuestión de que era lo único que quedaba en la zona entonces nunca decidió decidido cerrarlo la, la situación del campo ha En esta estructura eh, de la escuela... Eh, en esta estructura de la escuela agropecuaria, eh, la primera incidencia en la zona había sido prácticamente en todos los distritos... Eh, allá por el 2001 cuando empezó la escuela. Y hoy la mayoría de los chicos son de Varadero, cerca de un 70% de los chicos son de la ciudad de Varadero y el resto está repartido entre Doile, eh, Villaría, San Pedro, Lima, eh, San Antonio de Areco. Con eso conformamos una matrícula de 126 alumnos. Eh, nuestra escuela es de alternancia, tienen un periodo de una semana en la escuela y una semana en el periodo familiar y es con residencia escolar. ¿sí? La Fundación Figueroa Salas, que, que administra estos bienes, eh, y no cobra una nancel en una escuela de gestión privada, es gratuita para los alumnos porque es parte del legado de eh, don Arturo Figueroa Salas. Eso más o menos para que nos conozcan y sepan cuál es la misión de nuestra escuela. Somos una escuela agropecuaria, nuestro título es técnico en producción agropecuaria con orientación en agroalimentos. Como tenemos campo, producimos quesos, dulce, dulce de leche, eh, mermeladas y todo lo producido, tanto en la huerta como en el invernáculo, tratamos de agregarle valor y eso poder comercializarlo. Y generar nuevas compras de implementos para la escuela. Eh, todo lo otro está sostenido por la fundación. No necesitamos vender los productos para eh, poder generar un recurso, sino que todo lo hacemos para comprar más instrumentos, como en el caso de pH-metro, conductímetro y todo lo que necesitemos para desarrollar nuestro proyecto. Uno de los proyectos institucionales. Eh, que encaramos este año, gracias al apoyo de Juan y de José, que hemos venido a visitar esta ese proyecto de cultivos en Hidroponia. Hicimos dos ensayos, uno en hidroponía y otro en organoponía. Tenemos un invernáculo de 12 por 20, 12 por 20, son 240 metros cuadrados, y desarrollamos en la mitad Hidroponia y en la otra mitad todos los cultivos con sustrato, eh, que ahora vamos a ver los dos cultivos que encaramos. Eh, la idea de esto es, como la mayoría de nuestros alumnos, son de casi la mitad de la zona urbana, un 30% de la media urbana y un 20%, un 15% más o menos, es del medio rural. Eh, tratamos de incentivar estos cultivos que no necesitan tanto espacio de tierra y que lo podemos hacer en cualquier casa eh...